Muy bien. Muy bien. Okay. Ya. Soy Miguel, muy bien. Ya, dale, pateando. Vamos a la nieve. Dale, Alani! Ya aprendió, te puedes tirar. Dale, Seba, ya. Miguel, otra vez, Miguel, eso mismo, otra vez, otra vez, aluno. No, no, sí, Una, dos, tres. Uno, dos, y tres. Uno, dos, tres. dos, tres. Uno, dos, dos, me voy a dar a a la cara ¿Qué la ¿Qué voy a tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mete Mete la mete mete la mete mete la cara ¿Qué tal? ¿Qué tal? los brazos, a la Carolina, los brazos, Los brazos Patea, patea, llega a la pared, llega a está Eso, muy bien, patea que no hay piso, no hay piso ahora, patea, patea, patea. Excelente, y sí, esto, ¡Vamos a hasta la pared. Hasta la pared, mi hasta la pared. Que en el agua, si, sí, muy bien, ok. Es que... Excelente, show. Eh, pero ya la asesora, va. Si, va a ser por, sí, sí. por... Ay, Ah, es que estamos jugando la clase pasada. Y ella lo que quiere es que le ponga. Yo me voy que tomo video. Mira, papá ahí. Eso, ¡Muy bien! ¡Muy ¡Muy ah, bien! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡A los sebas! ¡Me ¡El acá! ¡Me va a ir el de nuevo, papi! ¡El ¡A las dos! Y a las tres! de cabeza! ¡guau! ¡Mira! Mm. <risa> ¡Mira! Uh <-huh. risa> ¡Mira! <risa> pero, papi! Sí, así, pero quédate costadita, Lorena, para tomarte el video. Así, muy bien, suéltame las manos. Así, muy bien. Eso. Muy bien, el de papa, no, no, no, uno, uno, no, no, Carlita. Una, dos y tres. Eso es. Una carita en el agua, una carita en el agua, una, una. Eso, muy bien. Hasta la pared. Estamos ready, dale por abajo, mete por abajo. Sí. Mm-hmm. うー。えそ。ま、ね。ちょっとやってもいいのね。うー。えそ。 y ahí, vale, se da. Dale, vamos a ver. ¿No? ¿Cómo estamos? ¿Estás listo? ¡Ya! ¡Alexander, tírate! Muy bien, excelente, mueve la pierna Andrés. Oh, ¡Uy, Miguel, otra vez, Miguel, eso mismo, otra vez, otra vez, al menos... 1, 2, 3.